Son ya más de 17.000 familias en todo el país afectadas, eh, más de 300 viviendas colapsadas. A la fecha, el Ministerio de Defensa destinó cerca de 49 millones de bolivianos para poder atender las emergencias por el periodo de lluvias en el país, que en varios casos, familias quedaron sin hogar por las riadas y desbordes de ríos. Si a eso le sumas los, las, eh, los gastos que están haciendo alcaldías y gobernaciones también en respuesta a emergencias y desastres, esa cifra se cuadriplica sin ningún problema. ¿Hay número de muertos? Sí, son ocho personas fallecidas eh, en todo el país, eh, pero la cifra podría haber sido. Eh, el doble si no actuábamos con nuestros helicópteros en rescate de varias personas. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, sostiene que el país continúa en estado de emergencia y que el fenómeno de la niña será más notorio en el mes de marzo. Eh, en la mayoría de los casos, junto con alcaldías y gobernaciones, hemos estado para brindar apoyo humanitario eh, y en el caso de las eh, viviendas ya destruidas, eh, bajo el registro de las alcaldías estamos iniciando el proceso de reconstrucción. Los pronósticos indican de que el fenómeno de la niña se va los efectos del fenómeno de la niña se van a notar en Bolivia por lo menos durante el mes de marzo más.